Llegó a su fin una historia que arrancó en el pasado mes de abril. Un hombre que asesinó a su mujer y descartó su cuerpo, pero que después se terminaría quebrando y confesándolo todo, Sofía. Exactamente. Este era el primer femicidio del año en la provincia de Mendoza. 5 de abril dábamos cuenta de la muerte. O, o se había encontrado el cuerpo de una mujer sin vida en la zona de Papagayos. Estamos hablando de Maí, María Aída Oliva. Esta mujer quien había desaparecido y quienes sus familiares habían dado cuenta de eh, que faltaba de su vivienda y que llamaba la atención porque no atendía mensajes, tampoco atendía las llamadas telefónicas. Fue así como pusieron la denuncia inmediatamente. María Aida Oliva Juli se había reunido con su hijo sí. a almorzar aquel día y después de allí se perdió contacto con ella. Eh, una de las hijas fue y le preguntó al padre qué había pasado, si tenía conocimiento de acerca de eh, qué había pasado con su madre. Habían estado separados ellos en el último tiempo, es decir, con la ex pareja, estamos hablando con Mario Castro, y es allí cuando lo que le dijo este hombre no convenció de, de todo a la hija. Y es allí cuando ella amplía su declaración, la policía va y lo busca a Mario Castro a la vivienda, le hace una entrevista y confiesa en esta en una confesión informal, porque no lo hizo frente a un, a un fiscal eh, que había matado a su propia mujer porque, y aparte, que lo había descartado el cuerpo en esta zona. Él tenía algunos signos de defensa y de hecho se dice que uno de los hijos lo había visto con manchas de sangre, ¿no? Claro, y era, era es así, tenía algunas marcas en, en las partes de las manos, sobre sí. todo, en los brazos y eso llamó muchísimo la atención, por lo tanto inmediatamente quedó detenido él señala la zona donde eh, había, había descartado el cuerpo y es allí donde lamentablemente se encuentra sin vida a María Aida Oliva y cabe destacar que él le da una versión totalmente extraña a la hija, le dice que se habían juntado, que la había dejado en, en un lugar cerca ahí del parque, de, sobre todo en los pueblos originarios, en esa zona uh -huh. que se la conoce con ese nombre. Sí. Eh, y la verdad es que era muy extraño, después había pasado una persona que él también le había golpeado. Ustedes recordarán que en ese entonces nosotros hablábamos, se hablaba hasta que se había juntado ella con otra persona que presuntamente tenía una relación amorosa. Después eso se descartó, ¿no? Claro, porque aparece este hombre, un tercero que de alguna manera habría intentado defender a María Oliva claro. o increpado a Castro y Castro también lo ataca a puñaladas. Exactamente. Y queda internado este hombre, el tercera, esta, esta claro, persona sí, sí, sí. de la cual en ese momento no se sabía realmente quién era y... Eh, porque había estado en esa zona que es muy descampado, eh, Julia, ahí donde se le la, se la encontró. Bueno, finalmente hoy en una audiencia se llegó a una audiencia en donde las partes llegaron a establecer que va a quedar uh -huh. en prisión perpetua, en un juicio abreviado, y en esta forma no llega a una instancia de juicio por jurados. Uh -huh. Gracias, Sofía. A